3D en un plano bidimensional los resultados son fantásticos y es lo que vas a aprender el día de hoy El tamaño el tipo de letra y el color son a elección Con la flecha negra vamos a seleccionar el texto Ventana, Apariencia Ahora con la herramienta de texto la vas a seleccionar Dando un clic hasta que se active el cursor y vas a poner Control A Sobre la apariencia en relleno vamos a quitar el color de relleno Ahora con la flechita negra vamos a dar un clic para crear un nuevo relleno vamos a cambiar de color en efectos 3d rotación previsualizar en posición isometría hacia la izquierda y clic en ok si te fijas bien la apariencia está seleccionada porque está de color azul en la parte derecha vas a duplicar la apariencia en 3d rotación vas a dar un clic previsualizar pero ahora vas a elegir la isometría desde abajo vamos a dar clic en ok ahora voy a cambiar a este color y sobre esta misma apariencia, con color azul, ojo, color azul, Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar. Vamos a previsualizar y ahora vamos a mover de manera horizontal un poco este texto, tanto hacia la derecha y de manera vertical hacia arriba, más o menos para que lo dejes por ahí. Damos clic en OK. Clic aquí para seleccionar la apariencia y la vamos a duplicar otra vez. En 3D Rotación, Vamos a dejar exactamente la isometría de botón. Sin embargo, en transformación, vamos a hacer previsualizar y ahora vamos a cambiar el sentido inverso de la isometría para que te puedas dar cuenta cómo está quedando tu trabajo. Damos clic en OK. Pocos pasos, grandes resultados. Suscríbete hoy mismo a este canal, activa la campanita, déjanos tu comentario y te espero en el siguiente video.